Esto que vas a ver es David Guetta utilizando inteligencia artificial para recrear la voz de Eminem en un festival. Y si David puede, nosotros podemos hacer lo mismo, pero a la española. David Guetta explica en un vídeo cómo lo ha hecho. Para empezar, le pidió a una inteligencia artificial que le creara unos versos con el estilo de Eminem. Así que yo le pido a ChatGPT que me escriba unos versos sobre España al estilo de camarón de la isla. Y me devuelve el siguiente resultado. Con cada copa de vino y cada bocado de tapas, España te invita a sumergirte en su tradición. No es muy del estilo de camarón, pero seguimos. Luego, David utilizó inteligencia artificial para clonar la voz de Eminem. Yo he utilizado el programa voice.ai, pero con peores resultados. Y es que le das a récord, grabas tu voz y te la transforma en esta. He buscado la voz de José Luis Rodríguez el Puma, pero como no está, pues vamos a darle a esta, que es de un tal Fernando Solís. Oh, es que... Le damos al botón de entrenar y así queda. Con cada copa de vino y cada bocado de tapas, España te invita a sumergirte en su tradición. La verdad es que ha quedado una castaña del tamaño del imperio austrohúngaro. Y como supongo que David Guetta no va a utilizar este audio en ningún festival, Bizarrap, si estás por ahí, lo pongo a tu disposición para que lo utilices en cualquiera de tus producciones. Y para más Inri, le he pedido a Dali2 una inteligencia artificial que crea imágenes a partir de texto que me generara una imagen de cámara de la isla y me ha generado esto que veis desde luego y no tengo mi día con la inteligencia artificial